Que nuestro invitado, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, está con nosotros acá en el Mañanero, José Luis Parada. Ministro, ¿cómo le va? Muy buenos días, qué gusto, bienvenido. Muy buenos días, un saludo a toda la audiencia. Bien, hablemos rápidamente, el tiempo es oro, usted lo sabe, eh, de las medidas económicas y entendamos, tratamos de explicarle a la población eh, con el mayor detalle posible eh, con relación a las medidas. Primero, vayamos con el pago de, de los bonos los coronabonos, creo que le han dicho. No sé si es el nombre oficial. Creo no, que no, ¿no? No, no, en absoluto, ah, okay. en absoluto. Los bonos. El primero se va a comenzar a pagar a partir de mañana, a partir sí, de este efectivamente. Día. A ver, cuénteme cómo. A ver, eh, lo que hemos hecho con lo que es el tema de la canasta familiar, se va a empezar a pagar mañana. Primero, el primer criterio es para aquellos grupos vulnerables, o sea, quiénes son en este caso. Primero, las personas mayores que tienen una, una renta pero no tienen una jubilación, solo reciben el tema de la renta dignidad, para ellos va directamente. Para eso estamos utilizando, por tema de transparencia, esa fue la instrucción de la Presidenta, porque habíamos pensado en una canasta, pero iba a ser demasiado complicado la movilización, costos, mover 900 toneladas de alimentos. Entonces que vaya transparente a cada una de las cuentas que ya la tienen. En Entonces, efectivo. En efectivo. Uh -huh. Y ellos procederán a la compra con todas las limitaciones de acuerdo a los días, carnet, en fin. Pero ha sido la manera de transparentar. Con esto vamos a llegar casi a 920 mil personas mayores, que va directamente. También vamos a trabajar con, de la misma manera, a las cuentas directas, a las madres que cobran el bono Juana Azurduy, que va directamente también a las cuentas. Ahí estamos un, eh, vamos a tener que levantar, ya están los datos, por lo tanto, igual se van a depositar. Y las personas con discapacidad, primero, habíamos pensado, eh, la presidenta eh, en el equipo, en las graves y muy graves. Y lógicamente, ahí... Viene también los, las, eh, el otro tipo de patologías y se está ampliando. Entonces vamos a ampliar, la presidenta ha instruido que ampliemos para llegar, porque son los tres grupos más vulnerables que hay en este momento. Eso se paga directamente en las cuentas y por favor tener un poco de paciencia. El, esta canasta familiar la puede cobrar en 90 días, cualquier día de los 90 días. Y la renta dignidad, que no se pierde, la puede cobrar en un año. Así que no hay necesidad de agolparse en los bancos. Estamos a ratos creando unas colas, estamos un poco forzando eh, y hay que tener cuidado con el, con el contagio. Creemos nosotros que hay que tener paciencia. Si tiene tres meses para cobrar este bono que se está dando, tener un poquito de paciencia y de acuerdo al día de su carnet, porque aquí hay que dejar claramente sentado, hay mucha gente que sale en el día que no es su carnet, se trata de controlar y se enojan cuando se le dice no es su día, sobre todo a las personas mayores. Un poco de paciencia y con eso vamos a normalizar. Hoy día posiblemente en reuniones con ASFI, Banca, vamos a ver la manera de evitar estas colas, pero todo mundo va a cobrar. Ahora, perdón ministro. Eh... Hay, hay diferentes dudas, consultas, desde la más básica hasta la más compleja, si quiere. Uno, la primera, la general. Eh, ¿Por qué no a los jubilados? ¿Por qué no dar esta, este bono de canasta familiar a los jubilados? Porque los jubilados tienen un monto, un, una jubilación que es un monto superior en este momento. Uh -huh. Este es el grupo en el cual solo recibe el tema de la renta indígena, que son 350 bolivianos mensual. Entonces, lo que estamos haciendo es subir a 750 con los 400. Por eso es que aquel que tiene un ingreso fijo de cierto nivel, sabemos que las jubilaciones no son las mejores en Bolivia, pero esta es la manera de ir equilibrando estos sectores. En el tema del bono Juana Azurduy y el otro, el otro bono, que es el bono familia, que universaliza primero el, el bono. ¿Por qué? porque son 1.500.000 niños que reciben del ciclo inicial y del ciclo primario. Pero ahí recibe el mototaxista, si tiene un hijo en el colegio y si tiene tres recibe 1,500. Recibe también una una eh, ama de casa, recibe... El que tenga un hijo recibe ese monto de 500 bolivianos del bono familia. Ese es el bono familia. familia. Eh, las personas con discapacidades otra de las dudas, eh, ministro. Es decir, eh, ¿quiénes, qué personas? Las que tengan y las, las que estén registradas oficialmente. Una persona que... Le doy un ejemplo así básico, que no tiene tres dedos. ¿Es considerada una persona discapacitada ¿Cómo nos manejamos en esos parámetros? La discapacidad la clasifica el Ministerio de Salud de acuerdo a parámetros internacionales. En este caso, lo que estamos haciendo con los discapacitados, ya los municipios pagan un bono y hay un registro de todo lo que son los distintos niveles de discapacidad. Ah, okay. ya, por ejemplo, yo tuve un Guillem Barré, que se, fue una parálisis del cuello para abajo, eh, cuando tenía 18 años. Entonces, yo tengo una discapacidad leve porque me puedo movilizar, puedo estar de un lado al otro, pero las graves son cuando ya no se puede mover, cuando tiene que estar en su casa entonces por eso la clasificación y por eso la atención también y la preocupación de la presidenta de atender a estos grupos. Pero esto es para todos los discapacitados, para todos todo los tipo discapacitados de que estén registrados, para entenderlo mejor ministro, básicamente quienes reciben o han estado recibiendo con anterioridad el bono a la persona con discapacidad son los que van a recibir Sí, y esto lo trabajan los municipios cada municipio tiene registrados a todos los discapacitados en sus distintos niveles y estamos levantando la información y en base a ese trabajo que nos manden los municipios, nosotros vamos a hacer el depósito en las cuentas respectivas, con eso se da total transparencia. Por otro lado, también estamos en el pago del agua, la luz y el gas, con eso vamos a llegar aproximadamente a 2.500.000 familias, que... Si usted considera tres personas, estamos hablando de aproximadamente siete millones mil. Entonces, estas medidas llegan aproximadamente a 10 millones de personas, directa o indirectamente. Por ejemplo, el que recibe canasta familiar o el que, el que tiene un hijo puede también recibir las dos, porque también puede tener al abuelo cuidándolo y va a recibir el tema de, eh, el de la, del abuelito y también el del hijo en este caso. Entonces, un bono no es excluyente del otro. No, no, no, no es excluyente ah, okay. porque, lógicamente, esa es la forma que universalizamos el tema de los bonos y también el tema de la canasta P familiar. Permítame un segundito, ministro, porque también estamos en contacto con nuestros colegas en la ciudad de Santa Cruz. Frederick Henner, si ya se ha sumado a esta entrevista. Estamos conversando con José Luis Parada, ministro de Economía, tratando de absolver algunas de las interrogantes con relación al pago de estos bonos. Frederick, estamos contigo y las consultas. Gracias, Juan Carlos. El saludo para el ministro desde, desde Santa Cruz. Eh, volviendo al tema de las personas con capacidades diferentes o, o discapacitados, o para que se entienda de mejor manera, ministro, eh, hay personas que no cuentan con el carnet ¿no? que acredita precisamente esa discapacidad y además el nivel de discapacidad ¿Qué pueden hacer estas personas, porque claro, con todo paralizado, con restricciones para movilizarse, cómo acreditarse, cómo hacer estas gestiones, la gente está en otra en este momento y no hay esa atención, o por lo menos eso es lo que nos han informado, en el sentido de que no pueden realizar el trámite, se puede manejar algún tipo de excepción en estos casos, o sí o sí deben registrarse, seguir el procedimiento normal y acreditarse para poder recibir el beneficio. Freddy, muy buenos días, un saludo a la audiencia de Santa Cruz. Lo que hay que hacer para no romper el tema de la institucionalidad de lo que es el, el registro de los discapacitados, deben recurrir al municipio y ponerse de acuerdo con el municipio porque ellos son los que determinan. El gobierno nacional simplemente mediante el Ministerio de Salud hace los informes y registra en base a los informes que vienen del municipio. Por el momento creo que eh, los que ya estaban como discapacitados debe ser un número menor el que tengamos no registrado, pero suponemos que vamos a hablar con los municipios para ver algún mecanismo si es que se va a hacer, pero para tranquilidad este bono como está establecido se lo puede cobrar durante tres meses, la renta y dignidad durante un año, por lo tanto no hay necesidad de estar en este momento cobrando directamente. Por lo tanto, si hay que hacer el trámite, eso lo tendremos que coordinar con los municipios. Ministro, una consulta más. ¿Qué tan sostenibles son estas medidas económicas que ha tomado el gobierno nacional? Mire, eh, estas medidas en primera instancia eh, hemos ahorrado por compra de diésel y combustible que hacía el anterior gobierno, aproximadamente 300 millones de dólares. Esos son... 2.100 millones de bolivianos, que es lo que estamos utilizando para esta primera fase de los bonos. También yo creo que en el mediano y largo plazo hay que establecer claramente políticas, una vez que se normalice la economía, establecer los mecanismos para seguir beneficiando a la mayor cantidad de gente posible. Estamos analizando las perspectivas, en este momento es muy difícil. Predecir a nivel mundial y también a nivel nacional cuánto tiempo va a tardar. En el nivel, por ejemplo, varios países como Estados Unidos en este momento está analizando qué, es, qué, qué medidas va a tomar, porque piensan abrir la economía directamente a partir, si no me equivoco, del 12 de abril. Porque el 80% depende de su propio trabajo y el 20% del Estado. Entonces aquí viene el tema. La vida o la economía, pero a la vez también es un equilibrio que hay que mantenerlo y eso es lo que en este momento ningún país en ninguna parte del mundo tiene claro todavía qué medidas va a tomar para estabilizar la economía y sobre todo ver el tema de la reestructuración de lo que va a ser su economía y cómo darle sostenibilidad en el mediano plazo. Estos son temas, ministro, de interés a nivel nacional. Estamos ya en contacto también con nuestros colegas en la ciudad de Cochabamba. Eh, Rodrigo Eguino tiene consulta. Rodrigo, adelante. Así es, Juan Carlos, muy buenos días al señor ministro Parada. Eh, señor ministro, el tema económico preocupa. Realmente el tema de la pandemia ha tomado por sorpresa a todos los países en el mundo. ¿Se ha pensado en Bolivia trabajar de una manera más comunitaria con apoyos regionales y también apoyos internacionales después de esta pandemia? Porque realmente se viene una crisis económica no solamente en la región, sino a nivel mundial. Sí, eh, primero decir que trabajamos, acuérdense que la presidenta eh, instruyó tener el 10% del presupuesto general de la nación para la salud. Eso lo hicimos en los primeros meses sin tener el coronavirus, sin tener el dengue, que es lo que nos ha dado la posibilidad de atender el tema de salud. No va a faltar ni equipos, se están haciendo todos los trabajos. Por ejemplo, se están habilitando en cada ciudad hospitales con equipamiento y también con camas de terapia intensiva. Una comisión está trabajando en eso. Hay recursos externos. La Europa ha creado un fondo de 720 mil millones de dólares, el fondo monetario 50 mil millones, y nosotros vamos a recurrir como país también a lo que son esos recursos externos para poder atender el tema del coronavirus, porque consideramos que Bolivia ha frenado el tema del coronavirus, ahora últimamente se nos ha disparado un poco, pero ya se está trabajando en todo lo que es la atención en los hospitales, y que cada boliviano, que Dios quiera, no hayan más, sufra el coronavirus, tenga donde atendérselo, se están comprando respiradores, se están comprando camas de terapia intensiva, se están habilitando también la parte médica, los médicos especializados. Entonces, hay un trabajo conjunto de 10 ministerios atendiendo el tema del coronavirus. Pero sí vamos a recurrir a recursos externos, porque es lo que nos franquea también las posibilidades y en lo interno también podemos tener recursos para sostener este tema que es lo primordial, de acuerdo a los decretos emitidos por la presidenta, de atender a los bolivianos en el tema de salud que durante 14 años anteriores no fueron atendidos. Sin embargo, ministro, en esta coyuntura y pensando también en el futuro económico, claro, la emergencia está y la emergencia es sanitaria y se necesitan recursos, pero insisto, pensando en el futuro económico, ¿será prudente romper la alcancía? Lo dijo ayer el ministro de la Presidencia. ¿Será prudente? El problema acá es que estamos manteniendo el tema de estabilidad económica. Las inversiones que estamos haciendo se siguen realizando, se siguen ejecutando con todas las limitaciones que hay, porque usted no puede frenar la economía. Si usted frena la economía, eso tal vez lo puede hacer eh, economías eh, desarrolladas. Por ejemplo, el Perú tiene como 64 mil millones de reservas internacionales, en Europa también. Yo creo que el romper la alcancía en este momento para preservar la salud de los bolivianos, yo creo que es una necesidad y yo creo que es una obligación del gobierno y ya veremos cómo vamos manejando este equilibrio que creo que se lo puede mantener porque de una o de otra manera la prioridad de acuerdo a la instrucción de la Presidenta es la salud y también el equilibrio macroeconómico y sobre todo la cadena productiva que no se rompa, porque esa es la ventaja de Bolivia, puede abastecer 80-85% de los alimentos que son producidos en el país, hay que darle las condiciones y ese es el equilibrio que está buscando el gobierno, hasta ahora lo estamos consiguiendo y pedimos paciencia y que también algunos sectores que quieren ir creando conflictos ficticios, con relación a esta estabilidad y atención de la salud, dejarlo para, posterior, para posteriormente para los momentos en que el coronavirus de una o de otra manera haya sido solucionado cuando la vacuna salga a nivel internacional. Hay 40 laboratorios trabajando, de acuerdo al informe de la Organización Mundial de la Salud, trabajando en la vacuna y esperemos que más temprano que tarde podamos tenerla, lo cual le va a dar tranquilidad al mundo y ahí pensaremos cómo reactivar la economía y cómo avanzar hacia un nuevo modelo. Entiéndase ser romper la alcancía, si no me equivoco, ministro, a la idea de meter mano a las reservas internacionales. Eso es romper la alcancía, ¿verdad? No, porque ¿Ole? las reservas internacionales se están manteniendo mientras mantengamos los niveles de inversión. Lo que sí estamos con créditos internos, con lo cual es otro manejo que no afecta el ah, tema no, de las no, reservas no internacionales. Tocar las reservas, no, no ah, se están tocando ah, okay. las reservas internacionales netas, estamos trabajando con otro mecanismo de financiamiento interno, con lo cual de acuerdo a cómo va evolucionando, es controlable. Bien, ministro, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un gusto y permanentemente estaremos eh, consultando. Una rapidísima, si me puede dar, precisar el dato antes de cerrar, agradeciendo a nuestros colegas en Cochabamba y en Santa Cruz. El bono familia, han dicho la segunda semana de abril, ¿tienen una fecha específica de inicio de pago? Eh, el problema es que... Como hay que pagar a todos los alumnos, a 1.500.000 alumnos, estamos buscando el mecanismo de transparencia y eso implica hacer algunos cambios en los sistemas. Estamos acelerando eh, el no tema. No tenemos la fecha, pero lógicamente no va a pasar, creo, de la segunda semana de abril que podamos empezar ya a pagar. Ministro, ahora muchísimas gracias. Un gusto, gracias un decir. saludo a toda la audiencia. José Luis Parada, ministro de Economía, nos ha acompañado esta mañana acá en el programa, en el mañana. Una pausa, enseguida, Reto.